Hola amigo ucraniano ucraniana nosotros somos Cranion El poder del rock Y estamos aquí para darles saludos E informarles que vamos a hacer hartas cosas Música nueva, grabaciones nuevas Y queremos mandar saludos Videos nuevos Videos nuevos chistes, digo, nuevos chistes nuevos Chistes nuevos <risa> Y empezamos, voy a mandar saludos en In inglés, a Sal Cotero, John, y Gigi de Courts Records. Hi dudes, ¿cómo you? God bless. ¿Qué onda, niños? Hi. <risa> <risa> Muy mal. Yo, para Beto y a todo el equipo de HDX, mandan uh -huh. saludos. Queremos mandarle un caluroso y afectuoso saludo a Julio España de Puebla. Gracias por seguirnos, gracias por tus likes, tus comentarios. Y esperamos conocerte pronto en persona. A Iván Alchemist. Pasó men, todo rock. Yo quiero mandar a, saludos a Alejandro Negrete, que también nos sigue mucho en las redes. Y pues que, que es chido que siga pendiente de nosotros, ¿no? Que no lo deje de hacer. Y bueno, pues como siempre, su beso, su abrazo, su arrimón, al Eric Martínez, que siempre está hey, hey, ahí presente. Amigos, y vamos. Ya acabó. Consigue no, para que toquemos en Chihuahua, güey. Pues sí, sí. Para que ¿no? nos conozcamos. Pues sí, pezón, y... para que nos invites allá a una carne asada algo sí, chirito. Sí. Unas frías y unas calientes. No. No, ya, ya, no. <risa> Primero las frías y luego nos echamos unas calientes, niño. Yo no conozco Chihuahua. No, yo tampoco. ¿Tú bonito, tampoco? Es bonito. ¿Tú sí? y papá es de Parral. ¡Ah, Parral, Chihuahua, Chihuahua! ¿Por qué sabes tan Plutarco tú? ¿Tú? ¿Tú porque mi mamá. <risa> yo tengo una muy buena amiga ahí en, en Chihuahua también. Ay, en yo Chihuahua soy... que se llama Moni. Es mi amiga, de íbamos juntos en la primaria. Moni, me digan si me estás viendo un abrazo y un besote. Ah, como es ese ese chiste de...? Una parejilla en Chihuahua. El güey mamá así y la vieja le no empieza a dar así. ¡Ay, qué brazotes! ¿Ya ves cómo vas? Qué ¡Ay, qué brazote! ¡Ay, qué pesote! Y ¡Qué brazo! Bueno, pues ya saben. Ya están sí, sí, sí. informados los saludos dados. Y pues qué chido que nos están siguiendo, ya saben, like, métanse cómo... a craneon.com.mx <risa> Ahí hay cosas nuevas, estamos trabajando en muchísimas sorpresas para ustedes Y pues nada más, ¿verdad? Nada pues más, estamos trabajando para hacer nueva música para grabar Y sí, está quedando chida, está quedando chidita, ahorita, ahorita me toca a mí grabar la voz sí. Que ¿Ah, sorpresa, que sorpresa, que no la como a poca la, gana, la, gana, la gana está prendiendo, ya ves? ya se las... Así es. Nosotros somos cráneo. El poder del rock. <risa> Nos vemos en la que sigue. Pórtate mal, cuídate bien. Que el rock sea... Yeah. yeah. <risa> dije, ¿qué pasó? <callo? risa> y una feliz semana a todos, ¿no? Ah, también pases en la feliz. Mira, nosotros ya lo estamos pasando sí. por la madre. <risa> Felicidades, niños. Sí. Que se cumplan todos sus deseos Empezando por los más cochones Pero sobre todo, felicidades niños Toda la pinche semana, felicidades